Señores, yo no sé, o sea, eh, la persona la ha conocido de la manera de las redes sociales como se ha vuelto viral, o sea, un, vamos a ponerlo así, un boom en, en nuestra, en nuestra, en San Francisco de Macorís, y muchas personas, pregúntame acá y donde ella, porque hay personas que te conocían por el nombre, pero ya usted la va a conocer más de cerca. Con nosotros, Carilín. Bienvenida, Carilín, a Los Susobrosos. Gracias, gracias. Eh, eh, no, Un placer para mí estar eh, con tuviste ustedes. ¿Tuviste miedo a escuchar el nombre del programa? Porque muchas personas tienen miedo. O sea, no, <risa> realmente eso fue lo que más me llamó la atención. Sí, sí, Porque Karilin. Y se ve muy innovador el programa, <risa> diferente. Sí, hay que hacer algo diferente ya para que la gente en la tarde pueda claro. estar más tranquila. Carilín, tu perfil eh, de como persona... Se te nota una muchacha como le decimos en los barrios Poppy ¿De dónde sabes tú Tienes esa inquietud De sumarte a la política? Bueno mira Siempre desde que estuve en el colegio Teniendo minoría de edad Me gustó la política Siempre mi familia fue balaguerista Y por ahí comencé Y en el 2006 Le dije a mi mamá mami Yo quiero hacer política ¿Qué edad tú tenías en ese momento? 18. Ah, bueno. calculen. No, no, es, no es, es, es... Qué gancho. Entonces, me a través de Luis Ernesto, Camilo, ahí fui a la primera reunión, formé un ¿Tú grupo... Al, al PRD, del, del, Hice un grupo uh -huh. del sector externo, que en ese tiempo le puse sangre nueva, casualmente. Okay. Y entonces ahí comencé a involucrarme en lo que es la política y desde de ese día hasta este minuto... Eh, militado en el PRD. Entonces, ¿en qué momento tú decides? Tú dices, bueno, yo entiendo que debo ser candidata a regidora. Porque tú sabes que hay personas que quieren ser candidato de algo. Sí. Pero creen que siendo un candidato de algo van a arreglar todo. O sea, te vienen a ti y te dicen, mira, si yo soy candidato de algo, yo voy a arreglarte algo. No, no, pero tú eres regidor, no, no, hace, no te claro. toca hacer tal cosa. No, ni el presidente puede arreglar <ríe> todo <ríe> tampoco. Exacto. Eh, bueno, mira, realmente se dio la oportunidad y yo lo quise asumir, porque entiendo que la política es la, una, la única plataforma que existe para tú ayudar y servir a los demás, sea en menor escala o en mayor escala, todo depende de la voluntad y del empeño que tú tengas, entonces además la juventud debe de asumir un rol aquí en San Francisco de Macorís, en, en el país, yo diría, pero estamos aquí, sociopolítico, y eso es una responsabilidad que si no la asumimos, entonces no podemos ser parte de la crítica, ser parte. Neto. En, hola, Carly. Hola. Se han, se han visto algunos casos que se han grabado, se han grabado varios regidores eh, cogiendo soborno. ¿Grabado? Ah, o sea, ok, o sea, ¿En, en, la sala, grabado, en la sala, en la sala, sí, en la actualidad. ¿Qué garantiza que en, en esta próxima gestión no pase lo mismo? Bueno, en mi curul no pasará lo mismo. Yo no te podría hablar de los demás, pero entiendo que hablando por los compañeros de mi boleta somos la mejor opción que, que puede haber ahora mismo. Pero yo te yo te hablo por mí y te garantizo por mí. Eso no forma parte de, de la formación nuestra. Porque tienen esa fama. O sea, tienen, sí, o sea, eso es una, mar, eso una y realidad. Y San Francisco y de Madrid, hay más, o sea, han salido más casos sobre eso. Y parte de eso mismo es por lo cual uno tiene que involucrarse en ese tipo de cosas para romper con eso. Por ejemplo, yo veo muchos jóvenes ahora en este proceso involucrados, participando en, en la política. Y eso a mí me alegra, aunque sea en parcela contraria a mía. Eso es parte de la democracia. Sí, hay mucho, muchos jóvenes en eso. Eso, esa es una buena pregunta que te voy a hacer sobre eso mismo. Tú has analizado el comportamiento de los jóvenes San Francisco de Macorís, de qué quieren, sabe? de ¿Cuál es el, su mayor interés comunicándose contigo en la política? Tú sabes, de que yo, que ¿cuál es su, su interés? Porque la mayoría de jóvenes, un mucho, no están en eso. O sea, están en música, en Dembow, sí. en hookah, como dicen los... Otros sí. critican, como tú dices, critican mucho en las redes sociales y solamente se limitan a eso. Entonces... ¿Qué tú has escuchado y qué tú crees que le vas a llevar a ellos que puedas convencerlo. Bueno, mira, hablar en el mismo idioma, por ejemplo, nosotros tres ahora uh -huh. comenzamos una conversación y no entendemos facilísimo. Uh -huh. Hablar, O sea, para ir a abogar por ese tipo de cosas, como tú dices, hay jóvenes que se sientan solamente a criticar. Pero si tú criticas, tienen que tener una propuesta, por lo menos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Yo te diría que ha habido cambios también dentro de eso mismo, porque hay mucho conocimiento, ya no es fácil de tú engañar a la gente. Dije que no, todo tú lo buscas en internet, todo, o sea, es fácil tú documentarte. Por eso ahora mismo hay mucho voto de conciencia, aunque la fama de, de, lo, de la preventa y eso siempre existe, pero hay mucho voto de conciencia. Y yo te lo digo porque mucha gente... Que yo no la. A veces uno se encierra mucho en la parte política solamente, como en el partido y en los dirigentes. Y a mí se me ha acercado muchas personas externas a, a los partidos políticos que me han sorprendido. Yo te diría que ese es el voto fuerte mío. El, ¿Tú crees que el, el tu fuerte es más la juventud? Y la parte externa. Porque, por ejemplo. Lo que nunca participan en política. Pasa que. Hay personas que le abran a la juventud con un código, como tú dices, como lo entendemos nosotros. Claro. Que no lo entienden. Entonces, dicen, ¿de qué forma? Hay un profesor que yo lo quiero mío. A veces yo lo corrijo y digo yo, profe, a veces, profe, a veces creo que la forma de comunicarse con los votantes, tal vez en la, en la juventud, no es, ¿sabe? no es la adecuada. Por eso te digo, porque es muy difícil, bueno, tú eres joven, pero es muy difícil para los políticos conectar con esa nueva sociedad. Claro, hasta el idioma es diferente, tú me entiendes. la manera Por ejemplo, yo te estaba viendo tu programa y antes de sentarme uh -huh. aquí, y todo lo que tú estabas diciendo, yo puedo opinar. Es decir, porque estamos hablando en el mismo significa. idioma. Sí, la, Entonces, los videos de nosotros tiene mucha vira, son virales mucho en redes sociales porque la gente siente como que es lo mismo que tú estás discutiendo en un colmado o cuando, o cuando estamos en un sitio eh, en específico. Con dos cámaras en el frente, pero eh, yo me siento bien aquí hablando con ustedes, como si estuviera en el parque aquí sentado. ¿Crees que el ayuntamiento carece de, de esa juventud, de que, que la, la juventud tenga palabra en el cabildo? Claro que sí. Por eso yo me decidí también a, a ir ahí. Y, el spa, y la posición que tengo, que creo que es muy buena, modestamente, eh, creo que la he logrado oh, por eso. Como te diría. <ríe> <ríe> Siquio dijo en nuestro programa la semana pasada sí. que él le lleva, según sus números, 13 sí. puntos por encima a la candidata que tú representas, que es Núñez. ¿Cómo tú has visto, aunque salió ya una encuesta de Sid Galo, pero cómo tú has visto los números, cómo tú ves la candidata síndica, la que mi es Miledis, sí, ¿crees sí. que pueda lograr llegar a la alcaldía? Primeramente, sí, yo es como un padre para mí, lo quiero mucho. Pero de eh, eso... cuando eh, pues, Tú le vas a dar un, un no, galletón no, a la no, gente. No, no. Que, que hay que hablar con no, <ríe> no, no, no. <ríe> hay, hay amistad. No, marido. claro. Pero yo le pedía dinero viejo. a papi. Mira, papi, wow. yo quiero siempre eso. Me decía, mira, tú eres <ríe> mi hijo, preferido <femenino>, pero, <ríe> ahora viene el pero. <ríe> no, de esos 13 puntos que él dice, mi lady le lleva 11 a él. ¿Tú entiendes es decir, él... dos menos, ella le lleva dos menos de lo que él en su mente piensa que le lleva a ella. O sea, tú entiendes que los números de, de él no están muy de acuerdo. No, pero es fácil, en una semana lo, lo se vamos va, a medir. Se, va, se van a saber. ¿Qué, ¿Qué sientes tú cuando llegas al barrio que la gente te recibe? ¿De qué manera? Cont Como persona. Contenta porque yo andado a todos esos barrios ya. Que había mucha gente dudándolo. Yo lo he andado todito. No, no, y, y también es que... ¿tú sabes? Y conozco mucha gente de, de, de esos casos. O sea, que tú vas a encontrar gente con, eh, pidiéndote pote de romo. De eh, todo. todo. O sea, Se hacen juguetes. Goma, huentes. carro. Eso, eso pasa siempre eh, a so, ahí. A sopao. <coughs> De todo. Receta. Hay personas que en las redes, y no en las redes, sino las personas normales también de tu oposición, que, que han criticado, La estructura que está, dicen que está detrás de ti. Sabes, hay personas que tienen que tú tienes una estructura y por el, candida, por el funcionario que es el DPR del señor Luis Ernesto sí. que económicamente te está ayudando y que tú tienes una ventaja comparada con los demás candidatos. Okay. ¿Qué tú entiendes de eso? Que es una demagogia barata. Que yo no necesito de eso para hacer actividad política porque siempre le he hecho... Solamente tengo cuatro años en... Eh, disfrutando de, de, de, de un trabajo, ¿no? De nada, a mí nada me lo han dado, todo me lo he ganado. Después, todo el tiempo que tengo, que te dije del 2006, haciendo política, ha sido fuera del Estado, entonces... Se gasta mucho dinero en, en, Con en un esto. préstamo en el banco <ríe> ah, mira sí, Pero se gasta dinero en una candidatura Claro, José, José pero Laluz, eso no es un secreto Por para eso nadie. te pregunto, porque José Laluz dijo Que para él ser diputado Él gastó, eh, creo que fue Más de 2 millones o tres millones Y para ser senador, diga claro, que era muchísimo pero más Pero mira lo que pasa, uno se encuentra Con muchos colaboradores, por ejemplo Yo tengo... ¿Tú tienes mucho Sí O sea, ese es tu respaldo que Bastante tú tienes muy, que tú, en, Tengo en lo mi familia, por ejemplo, paterna tengo mi familia materna, tengo muchos amigos. Ahorita vine del banco de un amigo que me puso un depósito ahí para pa la campaña. Ah. Eh, un Neto, so, un te, te, re, te reíste, Neto. <ríe> un sonido, no, porque yo, oye, me te voy a poner claro. Yo aprendí a hacer política con Luis Neto Camilo y con ella. Tal vez ella no me recuerda, pero... En, yo, tiempo, en ese tiempo tú no, no te te tenías la más grande, porque más flaco. Pero yo, yo me guié por, por, esa, por esa rama de Luis Neto y carly hay un sonido en la calle de los regidores más votados, que son el joven del PRM, Antonio Acevedo y Carmen ¿qué tú opinas sobre esa? O sea, tú estás entre los principales que más que puede. Yo no lo conozco a Anthony, pero sí he visto que en publicidad. Como, pero en persona tú no lo conoces. Ajá, en persona. Uh -huh. Y eso está trabajando. Todo el que está trabajando merece sacar votos. El que más trabaje, es el que va a sa... y lleve más gente a votar, es el que va a sacar más votos. Para mí voy a ser yo. Vamos la, a ver. La Fuerza del Pueblo dice que ellos, para ganar, que solamente el PLD gana, o sea, el PLD gana mm, y aliado. Si, aliado. si sueltan cuarto a la calle. ¿Es así? O sea, ¿La realidad de la política es así? ¿Quién, ¿Quién que dice No, ¿La eso es mentira. Del no, okay. no ¿Y, R que, y como, ¿cuál, cuánto fue el último por ciento que tú escuchaste de una encuesta de la Fuerza del Pueblo? Bueno, Leonel creo que está muy abajo, está por lo menos los 15, 15, 12. Entonces, ¿verdad? una gente que tenga un 15, un 12, no tiene derecho ni a la palabra. O sea, esos son comentarios como que... No, porque ellos, to, ellos todos se basan en que en la Junta, pero ya se han hecho varias investigaciones y se han, mm. y han certificado eso. Pero el PRM de lo, de, tiene un porciento, por ejemplo, por encima de ellos y... O sea, no, no no, no, tiene nada que ver lo, lo que ellos están alegando. Pero, pero, sí te digo, esos son comentarios que siempre son parte de la... De ser sí, con, que eso lo hacen ellos ahora que están fuera. Porque de ser estaban, adversario. Porque estaban, eh. yo te digo ahorita que yo duré mucho tiempo eh, siendo así. Sangrando por la herida, como dices. Entonces tú entiendes que la, la fuerza del pueblo sangra por la herida. Los claro. ¿Tú no hay punto que... Re... que una es? Pero de la Fuerza del Pueblo, ¿tú crees que saquen regidores aquí? Ni uno. Ni uno. Ni medio. Ya me dio título. Dime, Beneto Bueno. <risa> <risa> no, mira, eh, es bueno que, que se, nos estemos involucrando más en, en la política. Y claro. tanto porque ya eh, un tiempo atrás, un regidor tenía que ser un señor o ser alguien. ¿Tú piensas que, eh, o sea, un consejo a esos jóvenes que a veces discuten por una política, que eh, darle a entender que esto es un proceso electoral, claro. que esto no hay que tener enemigueza con nadie, que fulano se no, fue no. para allí, se fue para allí, darle un mensaje a Ah, a no, mira, jóvenes. de ahí, de ahí, ahí yo no participo. Yo casi ni hablo de política, sí, fuera de, del trabajo, del día a día. Porque la política, la religión y el béisbol generan mucho sí, problema sí. y mucha discusión. No, y ahora ¿eh? el dembow. Y es difícil, <ríe> es, es muy escaso las personas que en política puedan separar lo político de lo personal. Entonces, la tentación es mejor uno le huye para pa no caer en ella. Entonces, yo no voy con eso. La, tengo muchos amigos en el PRM, pero muchos que ahora son candidatos, no aquí a nivel nacional, y hablo con ellos, intercambiamos ideas, y ese, ese es el mensaje principal, proteger nuestra generación, no importa la parcela política que sea, somos nuevos, somos la sangre nueva realmente, somos el presente y el futuro que tiene el país, no hay por qué tener contradicciones personales, lo político con lo político, y como lo dice su nombre, a la política se le dan respuestas políticas y acciones políticas. Richa, Ese es mi lema. Mira qué bien que tú dices eso, porque Richa era adversario suyo. Pero de siempre nos hemos llevado bien Exacto. toda la vida. Y mira, Richa ahora es un aliado. Richard le llevar, le sumará a ustedes, ¿sabes? Hay gente que entiende como que Richa se fue solo. Pero Richa... O, o, o entiende que Richa sí le suma. ¿sabes? Claro. Tú entiendes que Richa suma. Richa tiene una estructura en cada barrio de aquí. Y podemos salir y es demostrable. Ahí está Neto. No sé, ella, ella lo está diciendo. Una pregunta a ustedes. Ahora, so, ahora soy yo la, no, la no, que. No, voy a no, preguntar no, claro, claro. Pero bueno, hubieron muchos jóvenes que no compartieron eh, que nuestro hermano Richard pasara a esa frontera. Claro, política. pero eso es normal. Porque tú siempre vas a tener gente que, que te apoya y gente que no. Porque los criterios son diferentes de cada quien. Y la situación de un grupo. Es diferente. Richard tenía un grupo que lo estaba atacando a él más que él mismo. ¿Tú me entiendes? Tú te debes a los grupos en política. O sea, a, a los equipos. ¿Tú crees que el PRM perdió una gran pieza con Richard? Perdió una gran pieza con Richard. Mira, las selección... Y lo, se va a ver mm, ahora. Las elecciones ahora son en San Francisco de Macorís. Le toca el voto automatizado por vía digital. Eh... Eso le dará una ventaja, te dará una ventaja por la juventud, porque en otros sectores, en otros municipios se utilizará la boleta la manual. manual. ¿Eso te dará una ventaja? No, no creo. Para los jóvenes hubiese sido tan fácil marcar como electrónico, pero es algo más moderno, es decir, vamos cambiando. A mí me gusta la idea de que sea así. que Habíamos hablado de, de, de tu formación, de cómo va la política. Pero, ¿qué tú tienes en tu carpetica? O sea, que tú digas, para ¿qué llevar? yo tengo para mi carpetica que yo voy a presentar cuando yo sea regidora? Pero, hay regidores que han venido aquí y me, me mencionan una carpeta y veo otra gente que me dice, entra. y Génesis, pero ¿y cómo va a ser eso si él si no como es regidor, como regidor no es posible? ¿Qué tú entiendes que tú tienes, bueno, yo tengo todo guardado para San Francisco, Macorís? Bueno, mira, realmente, para los regidores, lo que es lo, lo más posible que hay es legislar. O sea, eh, Realmente yo estoy elaborando, ya casi la tengo terminada porque fui la candidata última que salió al ruedo político de esa boleta. Bueno, junto con los demás compañeros también aliados. Una propuesta para lo que es la cultura de San Francisco de Macorís. No te la puedo desglosar uh -huh. porque cada una tiene un desarrollo que es un poco extensa. Una aplicación móvil para teléfono celular, para el tema del tránsito y los parqueos eso también la tengo Qué en desarrollo uno para parquearse aquí es, es, es, y se es pierde tenioso. mucho tiempo yo di tres vueltas cuando sí, llegué bien. aquí yo, para pero parquearme. yo yo trabajo aquí y se me hace a mí mismo difícil porque pero también tú tienes que entender que hay dentro del mismo partido que, que son aliados sí. que están los transportistas que se le hace difícil también eh, moverse de ese sitio y ya todo el mundo sabe que ellos son los que tienen todo esto ocupado o sea y se le hace difícil parquearse ahí o sea, Cómo tú vas a poder con los transportistas Que tú sabes que ellos Si tú haces algo en contra Te lo llevan de enemigo Y eso es difícil Sí, pero a veces hay cosas Que, que uno tiene que hacerla O ejecutarla O vamos a decir proponerla Que aunque afecten en un sector Es la mejoría colectiva Que tenemos que buscar No es que se afecta a un grupito O un grupo, si son grandes, si son muchos Es la mayoría colectiva El bien de la comunidad, la modernidad eh, la agilidad de, de, de la vía pública Siendo nueva eh, En este, la pregunta que tú Pero vinculaste. no terminé, pero está bien uh -huh. No, no, no pero, termina, termina, termina No, no, está bien, o sea <risa> que había También hay otra que te decía Que era para la cultura, tiene que ver con, con Bellas Artes, que se oye cliché porque ya mucha gente lo menciona. No, sí que yo mencionó eso aquí. Pero, ah, yo no sabía. No en lo la vi. Plaza de la Cultura mencionó. Pero realmente es muy necesario. Yo fui a una reunión de jóvenes el sábado pasado. Habían como 40 jóvenes. Y dentro de ellos habían jóvenes de clase media y la mayoría estudiantes. Y habían dos que se me acercaron, que tienen proyectos musicales. Había otro que tiene proyectos culturales. ¿A dónde ellos pueden ir? Aquí. Sí, hay muchas personas. ¿A dónde pueden lo moldear? Que, lo único que dice lo, es, lo conocimiento. Lo que dice Siquio es que la plaza, de la cultura no puede ser una no es un, una obra que pueda hacerla eh, una municipalidad, o sea que es algo que tiene que hacer el ejecutivo, o sea que sí, se le hace más difícil. Pero la, si hay voluntad se gestiona a través de la municipalidad o de empresarios también extranjeros y locales. Es la voluntad ¿eh? que tiene que haber. Eh, hay una costumbre. De, de los antiguos regidores, de los que ya tienen, como dicen, bozos, <risa> eh, que cuando ganan no aparecen por ningún lado. Los jóvenes de los barrios, sabes que, que lo que hacen más política candente caliente, caliente sí. son los de los barrios. Eh, ¿Pueden contar esos jóvenes con, con que Karen le acepte una llamada o, o cualquier reunión después que, que, que ganen? ¿En caso de que gane. Tú sabes cuál es la... La clave de eso, diría yo, yo lo voy a comprobar, no te estoy hablando porque... Que no, tú te... estás grabado. Yo lo voy a comprobar, está grabado. lo voy a intentar. El problema es lo que tú le ofreces a la gente, lo que tú hablas con la gente. Yo he ido a reuniones y donde quiera que voy, en reuniones menciono que hay que aprender a decir que no, tú te sientes mejor. Si yo te doy respuesta y te le doy salida a un tema que tú me lleves, diciéndote que no está a mi alcance, que, que yo no te coja la llamada, o que yo no te, me deje ver más nunca de ti, tú te sientes mejor que yo te diga, mira, Néstor, lamentablemente te quiero ayudar, pero se me escapa de la... No, no tengo la manera, te puedo hacer la gestión. Pero si yo te digo, sí, sí, pásamelo, dámelo, ese currículum, lo tiro, al lo tiro ahí. Y cuando tú me llamas, ahí me está llamando Néstor para lo mismo te pongo a dar vueltas. Quizás tú tienes otra forma de, de cómo gestionarlo y esperándome a mí no lo hace. Entonces, ¿no, no te sientes mejor tú? Que, claro. Es y, y uno mismo lo dice, de que por lo menos me dijo que no. Claro, ¿No es así? Que no lo, que no lo pone a, a alucinar popularmente. Para, para la última pregunta, para finalizar, antes de despedir, el mercado municipal. Uh -huh. Todos sabemos que en el mercado se le ha hecho difícil casi a todos los síndicos y a los mismos regidores aprobar algo que ayude a organizar el mercado. Porque lamentablemente pasar por el mercado es un caos. O sea, es un caos y han intentado. O sea, han, sí. hay bueno, mismo Yo entiendo, para mí, yo creo que Alex ha tenido la intención, pero se le ha hecho difícil por la fuerza que existe y hasta mismos, mismos regidores han buscado la forma de evitar que el mismo mercado se, se, se desarrolle. Eso es un choque idea, de ustedes? intereses. Exacto. ¿Tienen alguna idea de cómo podrán solucionar eso? Personas que a veces ni tienen casilla, sí. sino que tienen son un puestecito fuera con, vendiendo algo. Y ellos se consideran ya que tienen un negocio. Y Así le meten es. la misma presión a la municipalidad. Y realmente, realmente, cuando tú escuchas, yo he ido dos veces al mercado en esta campaña, con, acompañando a Miledis y sola. Y cuando tú escuchas los testimonios de ellos realmente uno se conmueve porque quizás esa es la, la vía de ellos ganarse su sustento. Pero realmente no he analizado una vía para eso. Te dije que soy muy, muy <risa> sincera y, y no te, no me voy a improvisar algo aquí para llenarte una pregunta uh -huh. que realmente no la he... Okay, no. Ahora, yo entiendo que estaría de acuerdo con alguna propuesta... Que, que siga mejorando eso, que también lo que dijiste es cierto, que la gestión actual, uh -huh. aunque sea de otro partido, que no es el mío, lo ha intentado y ha habido muchos problemas para eso. Realmente eso debe es una prioridad de, de doña Miledis, de la ingeniera de, Miledis eso Núñez. Eso ese problema. Y lo vi en la propuesta que ella presentó, lo vi, pero yo como candidata a regidora no lo... No lo no lo es eh... no, Porque tú estás enfocada en otras vertientes. Sí, en otras vertientes. Eh, gracias, Carilín. Eh, las personas que quieran ver, si usted se la perdió, y usted prende la televisión ahora, muy difícil, pero si usted lo perdió, en nuestras redes sociales de Telenor estará la entrevista completa. Mil gracias. Invíteme de nuevo. No, no, no, no. De, ah, eso, de, hablar, eso. <risa> hablar de embo de, de, de <risa> y de rap. No, a mí me gusta eso. Y cuando... Porque tú te consideras... Yo soy la pisita. Eh, hay personas que me están escribiendo aquí eh, que no puedo mencionar a la gente Está bien. pero son demasiados porque son demasiados no sí. puedo dejar de uno El mío se descarga dicen a, estoy, que, yo, que es sabe. cierto que usted se considera la que será la más votada claro usted se considera la más votada de todo. así es Señores, mándame un saludo a la, a la banda morada que, que me van a quemar el teléfono. A, la, a William y a John Abri, sí, los, muchachos. Sí, sí, Jornal, sí, a los muchachos. ¿Qué está viendo el que, programa? Que me amenazan, ah, me tienen amenazado. No, ya. esos muchachos. No, que creen que es por mí. No por esos mí, mí? muchachos son buena gente. William es hijo de William, un profesor sí, que bueno, me daba mira. clase en el colegio. Ah, mira, sí, son, son, hoy no son, duerme, William. Son amigos míos. Ellos se portan bien, me tocan mucho ahí. Yo bailo y detengo. le dan para allá eso. Carilina, mil gracias, mil gracias. Esperamos, ya lo que falta son días. Eh, esperamos que todo salga bien. Creo que mañana, se ya no sé, las la promociones termina el día 11. El, el miércoles, el creo. 11, el 11. 11. Entonces, nada, eh, nosotros escuchamos tus propuestas, te hicimos nuestras preguntas de lugar, pero también entendemos que no solamente hay que proponer. Ya cuando llegas, si hay logras ganar, eh, cumplir, y nosotros estaremos aquí. Para decir las cosas que están bien, pero si lo hiciste mal, eh, eh, ahí estaremos también. En la casilla 11. 11. Eso ahí. es el PRD, el, el PRD. En la alianza, PRD, PLD, en la dobleta. Y recordar a la persona Prefiero que es automática. La, la del PRD, en la número 3. Me queda la casilla automático, número 11. Queda automático, la gente le vota, que no es la. y en la 11, por, por mí, la más votada. Así que ya donde Néstor, terminamos aquí. Ya terminamos. Pues bueno. Entonces terminamos aquí, no, vamos, vamos a despedir grande, y con, no. con, un, con un video musical. No, no me ponga el video de No, no, no, ponme los boricos. Algo borico. Eh. Pon algo borico. Por por ah, por mira, el flaco tu se pone contento. Mi. Yo digo que algo borico. Sí. Eh, un saludo a los muchachos que andan con Carolyn sí, también. Sí. Eh, sí. Ah, sí. Eh, eh, eh. Eso de la parte Ay, fue señora, no de no apoyo. Es, entonces, no, no es que se le ve. Mira, no es tan nítido. Ese, oye. Se está nítido. Ey, un, un equipo de jóvenes. Ahí me dicen, a, cuando tú sabes que estás casado, yo nítido. Tú estás, fuá, nítido. <risa> <risa> no es mío. Saludos a los muchachos que están acompañando a Carly y que tiene su equipo aquí. Así que las personas, nos vemos mañana en Los Osobrosos. Ya ustedes saben. Bye, bye. bye, bye. bye, bye.